la herramienta de perspectiva apareció en la versión cs5 y en esta lección te voy a enseñar algunos atajos de teclado para activar esta herramienta simplemente damos un clic aquí en la barra de herramientas a veces y por defecto estoy poniendo control menos para hacer un zoom hacia atrás a veces y por defecto presionamos esta herramienta y tenemos muchos dolores como ocultarla pues simplemente vas a hacer esto shift control y para ocultar shift control y para desocultar realmente te queda muy bien otra característica interesante que tiene esta herramienta es la forma de dibujar sobre cada una de las caras. Vamos a elegir esta herramienta del de cuadro rectangular y con clic y arrastrar puedo dibujar sobre cualquier cara. Ahora estoy en la cara naranja y ahora con un clic voy a estar en la parte inferior del piso. Muy bien, voy a poner CTRL Z tres veces para borrar todo. Ahora me quedaré otra vez con el rectángulo redondeado. Digamos que yo estoy dibujando sobre la cara azul y si presiono la barra espaciadora puedo moverme por el objeto. Pero resulta que yo quiero dibujar en el área naranja. Si presionas el número 3 en el teclado puedes cambiar de cara sin ningún problema. Pero si presionas el número 2 en cambio vas a trabajar en el piso. Y si presionas el número 1 en el teclado vas a trabajar en el área azul. Realmente esto te ha quedado muy bien, voy a poner control Z. Otra característica interesante que tiene esta herramienta es la forma como la podemos controlar. Voy a poner control menos otra vez y ahora voy a activar de nuevo la herramienta con shift P. Estos controladores realmente son muy sencillos y realmente no valen la pena explicarlos porque simplemente es cuestión de clic y arrastrar. Pero desde la parte inferior te puedes llevar esta perspectiva donde realmente quieras o una segunda o una tercera mesa de trabajo. Voy a poner control Z. Otra característica interesante que tiene es, en el menú vista, tenemos lo que son eh, cuadrícula de perspectiva, tenemos algunas opciones como para ocultarla, ahí tiene Shift-Control-I, asegurarla o cambiar de puntos de perspectiva como la que tienes en un punto. Otra vez me voy acá, a cuadrícula de perspectiva, vamos a elegir dos puntos que es el que viene en normal o el que tiene en tres. Bueno, aquí se me fue antes aquí aquí tenemos tres vistas mira cómo lo tienes ahí o simplemente le voy a dejar aquí el que viene por defecto en Illustrator. muy bien ahora ya que estamos aquí te voy a enseñar la última opción que tiene esta herramienta que viene a ser la herramienta de selección de perspectiva o shift b pequeña digamos que eh, quieres poner este texto en perspectiva muy sencillo simplemente clic y arrastrar y ahora uno va a decidir si quiere en la cara azul o si quieren la cara naranja. Yo lo voy a dejar ahí. Simplemente lo voy a dejar ahí. Y lo voy a soltar. Algo muy importante que tiene este texto. Es que debes dejarlo ahí. Tal y como está. Porque si lo mueves un poquito. Se va a convertir en curva. Voy a poner el control Z. Aunque puedes cambiar el color de manera directa de aquí. Dice. Oh. ¿Qué pasó? ¿No cogió? Bueno. Dale doble clic. Doble clic. Ahora sí. Allá adentro. Puedes cambiar de color. Y no solamente eso. Sino que también el texto es editable. Y puedes colocar realmente el texto que tú necesites. Para salir de aquí simplemente con la flecha negra o damos doble clic en el área blanca. O damos un clic aquí en cada una de estas flechitas y ahí lo tienes. No lo olvides nunca. Shift, Control, E Gracias a ti y a tu enorme apoyo seguiremos sacando más cursos completos. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.